Ellos han tenido unos cuantos problemas con todos los vecinos que circundan el negocio, porque primero fue con nosotros porque ellos hicieron una piscina y no se sancionaron donde iban a tirar agua o cosas, tú ves. Entonces, nosotros visitamos medio ambiente donde María Brito, fuimos medio ambiente de frente al estadio y tuvimos reuniones hasta in allá incluso con la oficina de, de la magistrada María Brito entonces resolvimos ese por ese por ese paso resolvimos ese asunto un poco porque solucionamos dejarle poner una tubería por nosotros a que salgo de la piscina en el río entonces la, las otras problemáticas que yo diría que nos afecta es la cuestión de la música que porque nosotros no nos ponemos al negocio porque nosotros queremos que nuestra comunidad prospere entonces eh, ...los vecinos se, se, se quejan de la cuestión de, de la música... ...que ellos como que no la controlan bien, tú ves? ...empiezan muy temprano de la mañana... Y, y, ...y duran tarde de la noche... ...entonces hay otro problemita... ...un ejemplo, ellos cierran su negocio... ...ellos tienen un, una piscina... Un, ...una pizzería y un, como un colmado... ...entonces cuando ellos cierran... ...se quedan unos muchachos ahí... ...no sé si bebiendo trago... ...y duran tarde de la noche... ...entonces nosotros... Los vecinos que, mira, allá, si tú quieres, tú puedes ir a todos los vecinos, ¿ves? hay gente que le han dado comienzo de trombosis, una, una señora como de casi de 80 años con, con un mascapazo, y eso, eso es escándalo, tú ves, Porque si ellos, el otro vecino Ismael de la cafetería, eh, tiene su negocio también, y, y yo creo que él controla su música y está de la noche la, la baja, tú ves. Yo diría que, que si ellos controlan la música... Eh, ellos, su negocio va a ser un éxito, ¿tú, tú ves.